La Asociación Dominicana de Profesores inició un paro por 48 horas en las sesionales de las provincias hermanas Mirabal y Duarte, exigiendo varias reivindicaciones. Sí, es un paro movilizado del Magisterio de las provincias Duarte y hermanas Mirabal para decirle al Ministro de Educación que mientras él invierte en publicidad más de un millón trescientos mil pesos para decir que todo está bien, Muchos centros educativos no han podido iniciar el presente año escolar, pero también profesores y profesoras que trabajan en dos tandas y en tanda extendida, bloqueados en los meses de julio y agosto y aún no se les paga. Más de un año que se le adeuda a profesor y profesora que fueron cancelados. Lo que tiene que ver con los incentivos que no, aún no lo pagan lo que tiene que ver con la planta física de muchos centros, lo que tiene que ver con la protección a los maestros jubilados y pensionados. El profesor Crucito Valles exigió al gobierno la culminación de varios centros educativos en el municipio de Tenares. La marcha inició en el Liceo Viejo de esta ciudad de San Francisco de Macorís y culminó en la Regional de Educación en esta provincia de Duarte, donde entregaron a la directora un documento con el pliego de demandas. Eh, yo, desde de que hemos iniciado los encuentros, las reuniones y cada una de las demandas que ustedes han planteado en los diferentes documentos que hemos recibido, hemos recibido para ser exactos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 27 contratos que fueron contratos que fueron en el caso de Villarriba, por lo que la dirección regional ha fortalecido todos los maestros de concurso que van, como ya dije, más de un 90% a cobrar en el presente mes de septiembre. Para NTN, desde San Francisco de Macorís, Robinson Polanco.